Si tuviera que resumir la jornada de hoy en un tuit, diría que las mujeres tenemos que ser relevantes en redes, tenemos que crear contenido, tenemos que tener presencia y aprovechar el potencial que nos dan, que es inmenso, y aprovechar toda esta visibilidad que no tenemos de otra manera, aprovecharla en este medio, que nos es un medio natural a nosotras, si nos comunicamos muy bien las mujeres, aprovechar las redes para hacerlo. Las generaciones más jóvenes tienen que pensar que las redes sociales son un medio de comunicación y como medio de comunicación tiene que estar integrado en la vida diaria. Tenemos que integrarlo en las comunicaciones que hacemos con los demás, tenemos que integrarlo en todas las acciones que hagamos. Esto nos va a dar visibilidad. Animaros a hacerlo.